Hola, yo soy Ángela Cuervo y creo que pues ya estamos en la recta final del curso. Es, es emocionante. Y hoy vamos a ver, vamos a empezar con la parte de la sección de las aplicaciones de los modelos de nicho ecológico. Y mis colegas y yo vamos a hablarles un poco sobre cómo usarlos cuando hacemos evaluaciones del de efecto que va a tener el cambio climático sobre las especies. Ellos van a mostrar casos más específicos. Yo voy a compartir hoy con ustedes un ejercicio que hice durante mi tesis de doctorado, el cual no está publicado, pero fue evaluar una de las fuentes de incertidumbre en la modelación de los nichos ecológicos y es la respuesta de diferentes algoritmos. Existen otras que están asociadas, pues bueno, a los modelos generales de circulación, a esta onda de los climas de la extrapolación en climas no análogos, pero yo me voy a enfocar a... Poder identificar qué algoritmo me puede servir para hacer, para hacer transferencias en el tiempo. Esto lo hice en colaboración con, con Enrique Martínez Meyer, okay. Richard Pearson y Adolfo Navarro. Entonces, el título de esta charla es Los buenos y los malos para hacer las transferencias de nicho ecológico en el tiempo. Lo que nosotros queríamos ver era justo esto, los buenos y los malos. ¿Pero por qué? Porque miren, cuando ustedes vayan a hacer una evaluación del efecto del cambio climático sobre las especies, a su especie básicamente le puede ir bien o mal dependiendo del algoritmo que ustedes estén usando. Si ustedes quieren que a su especie le vaya bien, usen un GLM. O sea, todo lo que esté arriba de cero en este caso representa una ganancia en la distribución o en las condiciones ambientales de la especie y todo lo que esté abajo de cero es una pérdida en esas condiciones. Entonces, si quiero que le vaya bien, uso un GLM, si quiero que me vaya mal, puedo usar alguno de este tipo, estos tipos de algoritmos, algoritmos de clasificación en este caso. Y esto es gravísimo y es sumamente importante. Porque justo pues, sobre este tipo de cosas, para aquellos que trabajan en gobierno y que quieren generar una opinión para conservar o no un área, pues esto tiene un efecto sobre las decisiones que se tomen en conservación. Entonces, pues nosotros queríamos justo saber a quién le podemos creer, ja, si, es que, si es que podíamos llegar a, a tanto, ¿no? Porque como no tenemos una maquinita que nos lleve a futuro y nos diga si lo que me dice mi GLM es correcto o no, lo que hicimos fue agarrar ideas de trabajos de otros investigadores de hacer eh, la validación de los algoritmos haciendo transferencias ahí, hacia el pasado. Lo que hacen es calibrar en el presente y transferir hacia el último máximo glacial y validar con datos de presencia de la especie de esa época. Si es que existen ¿no? registros fósiles y que estén bien datados, bien fechados. Eh, que ese es uno de los retos de los registros fósiles. Pero como esta información pues, eh, también tiene cierto grado de incertidumbre y no está para todas diferentes regiones del mundo, lo que nosotros hicimos fue eh, tomar esta idea, hacer calibraciones, transferir a un pasado, pero a un pasado que nosotros llamamos reciente. ¿A qué me refiero con reciente? Es... Por ejemplo, en el caso de México, existen estas superficies climáticas de bioclim, de, parámetros, de los 19 parámetros bioclimáticos para estos tres periodos. Entonces, esto de entrada es muy útil. Esta información la generé yo en, durante mi tesis de doctorado y tampoco está publicada aún, pero está en ese proceso. Y además aprovechamos la información de la colección ornitológica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que eh, ha recibido un muy buen proceso de curaduría por parte de Alfonso eh, y tenemos muchísima certeza de la información que está ahí depositada, está verificada, está, pues en general, tiene un, una buena curaduría, ¿no? Y tiene información que va desde 1910, desde principios de siglos. O sea, hay presencias de especies que corresponden temporalmente a cada uno de estos periodos. Pues con estos dos insumos lo que hicimos fue lo siguiente. Hacíamos nuestra calibración en nuestro periodo en el que correspondiera temporalmente las presencias con el clima. Y esta calibración la transferíamos a otro, a otro clima, al clima del segundo periodo y luego también al clima del tercer periodo. Y lo que estábamos haciendo eran dos tipos de evaluaciones. Aquí estas calibraciones las estamos validando. O sea, si hacíamos una partición del 70-30 de nuestros puntos de presencia, validábamos el desempeño de la calibración y si era bueno, la transferíamos a los otros periodos para tener la distribución potencial en estos periodos. Y estas di distribuciones potenciales las evaluábamos con los registros que correspondieran temporalmente. De, de, de la especie de ese periodo entonces validamos que en el 100% de los registros de ese periodo y así no eh, esto nosotros lo llamamos como un tipo de validación independiente y aquí sería como una validación interna de la calibración y bueno Uh, las especies que, que utilizamos para hacer este ejercicio son especies de aves que tienen diferentes tipos, bueno, tienen, las agrupamos en estas tres afinidades eh, climáticas, no hay especies con afinidades tropicales, afinidades áridas y templadas. Y la selección de la variable la decimos eh, considerando que no estuvieran correlacionadas, o sea que fuera menor a esto, y que además eh, pudiéramos, tuvieran una relación indirecta con la fisiología y la disponibilidad del alimento. Entonces, para estos grupos, pues estas son las variables que utilizamos. Um, este juego de las calibraciones, pues lo hicimos para los diferentes tiempos. En la diapositiva anterior les presenté una calibración de este tiempo que transferíamos a los otros tiempos. Y aquí vemos que calibrábamos para este tiempo, o sea, con datos de presencia que correspondieran temporalmente con el clima y lo transferíamos al tercer tiempo y también lo transferíamos hacia atrás. O sea, hacemos una transferencia hacia adelante y una transferencia hacia atrás. Y así lo hicimos también desde el tercer periodo hacíamos una, transferen una calibración en este tercer periodo con los datos de presencia que correspondieran temporalmente y lo transferíamos hacia atrás. Okay. Los algoritmos que utilizamos eh, o los algoritmos que evaluamos fueron de tres tipos. Un, un algoritmo que no necesita datos de, de presencia o de entorno como es Bioclim. Eh, un grupo de algoritmos que requieren de información de ausencia, que son GLM, GAMS, and Forest, Boost Regression Trees y GARP, y este algoritmo Maxent de presencia en torno. Como no teníamos información real sobre las ausencias de las especies, lo que hicimos fue generar unas pseudo ausencias a partir de este método que propone Philips, que es el Target pagan Group, que básicamente corresponde a utilizar, por ejemplo, si estoy modelando eh, a, una, a mi especie de calipepla Douglasi, que es un ave del desierto en México, esos son mis puntos de entrenamiento y el resto de mis puntos de pseudo ausencia o de ausencia serían el resto de las calipeplas o el resto de las ausencias, bajo el supuesto que puedo, de, de ausencias, perdón, el resto de las aves, bajo el supuesto de, de que estoy utilizando eh, puntos donde potencialmente fueron a ver aves, pero no vieron a la nave que yo estoy utilizando para la calibración, la que estoy modelando. Si quieren saber un poquito más sobre cómo funciona este método, les recomiendo que revisen este paper de, de Philips del 2019. Bueno, entonces son siete algoritmos en total y lo que hicimos además, que es una práctica muy común en esto de la modelación del nicho, de ver el efecto del cambio climático sobre las especies, es que estos algoritmos por lo general los promedian en, una so, en, un, solo, en un solo mapa para tener una sola respuesta y existen diferentes formas de hacer este, este tipo de consensos o de ensambles. Nosotros utilizamos una media y estoy muy seguro que muchos de ustedes van, están pensando, pero ¿cómo es posible que haga una media, o sea, que promedie algoritmos que eh, no, no, no requieren de pseudo de pseudocencias o del entorno? Sí, eso es algo que no se debe hacer, se los recomiendo que no lo hagan. Eh, existe literatura al respecto de cómo se pueden hacer buenos ensambles. Pero en este caso, como fines... Eh, de ejercicio nada más utilizamos la media de todos los algoritmos. Entonces al final tenemos siete algoritmos más uno más una respuesta de que es el, la media de todos los algoritmos. Todo esto lo corrimos en R y garby Maxen nos corrimos en sus plataformas independientes y no hicimos parametrizaciones, ajustes en las parametrizaciones, sino que utilizamos la parametrización por defecto justo porque no queríamos meter como más ruido o otra variable a la, a la evaluación. Eh, para validar nuestros modelos, bueno, como les comentaba, pues la calibración, hicimos una validación interna de las calibraciones a partir de la AUC y las transferencias también utilizamos AUC, pero pues usamos esto que se llama True Skill Statistics. Estos son la, en, en, con relación al desempeño, de, que son métricas independientes al umbral pero también transformamos nuestros mapas continuos a mapas binarios utilizando dos umbrales de corte y estos mapas binarios los evaluamos con una prueba binomial que básicamente lo que me dice es la significancia de tener una alta tasa de predecir correctamente mis presencias, o sea una taza, alta tasa alta de éxito eh, con relación a la proporción de área eh, eh, predicha, ¿no? Entonces me da un valor de significancia. Es muy parecida a la g cuadrada. Y con esto lo que hicimos fue como clasificar a lo, a hacer una tablita que nos permitiera poder identificar a los mejores, entre comillas, mejores algoritmos. Entonces evaluamos tres tasas de éxito o por lo menos eh, algoritmos que predijeran. O sea, éxito en re, con relación al 70%, por, que predijera el 70% de las presencias, el 80% y el 90%, y que además tuviera una significancia alta. Pero no fuimos muy es, tan estrictos, sino que le dimos, eh, para calificar a los algoritmos, unas mm, dos desviaciones a partir de la mediana. Con esto, como les digo, construimos esta, esta tabla de, de frecuencia de éxitos, donde arriba de... de para una especie que haya, que haya tenido, no, para un algoritmo, perdón, que tuviera más de 10 especies correctamente predichas, pues lo calificábamos como excelente, pero se los muestro en esta grafiquita. Digamos, para esta especie, eh, la mediana fue de 0.37, cae por aquí, y si y agarramos como correctamente predichos, o sea, utilizando, ay, perdón esta tablita agarramos a estos cinco algoritmos que caen cercanos a la mediana y serían aquellos que tienen, eh, que predicen arriba del 70% de los puntos. Bueno, con esta información es con la que construimos nuestra tablita de éxitos, que ya se los voy a presentar. Rápidamente, eh, los resultados de la calibración interna, pues vemos que en promedio tienen una UC eh, eh, adecuada para cada uno de los, de los periodos, y las transferencias, vemos que el rendimiento, el desempeño de los algoritmos, pues decrece principalmente en Bioclim, en algunos algoritmos como en GARP, uh, pero que Maxen y este consenso en AUCES, pues se mantiene relativamente bueno eh, en las transferencias. Pero el problema con el AUCE, como ya lo hemos visto en pl pláticas anteriores, es que <coughs> aunque para este... Esta especie, todos los modelos tienen auses muy buenas, pues vemos justo como esta variación que existe geográfica entre algoritmos, ¿no? y esto es, aquí vemos un grupo de algoritmos que predicen eh, menos área y aquellos que predicen más área, y esto es bueno como consejo de que cuando ustedes hagan sus predicciones vean eh, esta relación de cómo se está comportando en la geografía y el valor de auce que tiene. Y esto lo que nos llevó pues, fue a darle un poco más de peso de nuestra calificación a los mapas binarios. Um, y como resultado, lo que obtuvimos básicamente es que al transferir Random Forest es uno de estos algoritmos que siempre predice menos área, o sea, hasta aquí como ven en esta gráfica de los umbrales, de los mapas binarios con diferentes umbrales, tiene, predice menor área. <coughs> y que también eh, su, su rendimiento, pues, Junto con BRTs si y el de consenso, va a disminuir conforme tengamos un algoritmo más restrictivo, o sea, algo como esto. Eh, pero básicamente lo que estamos viendo es que a Random Forest, por lo menos en estas 14 especies, pues siempre les le va mal. Eh, GLM y GARP son aquellos algoritmos que en rendimiento mejoran cuando utilizas un umbral más restrictivo. Maxen y Gamma mantienen relativamente estable o altos los valores de TCS bajo los dos umbrales y pues es de aquellos que no le va muy bien en promedio, no siempre es no muy bien con relación a este umbral de 0.5 que estoy usando. Y en la tarnita de éxitos, esta de la frecuencia de éxitos, esto es lo que vemos. Entonces tenemos que entre más azul es porque le fue mejor, o sea, si es excelente, recuerden, es porque... Para ese algoritmo más de 10 especies fueron correctamente, tuvieron una tasa de éxito buena. Y eh, tenemos un panorama general, o sea que no importa cómo la dirección hacia la cual se hizo la transferencia, pero aquí sí es cuando se hacen transferencias hacia atrás y cuando hacemos transferencias hacia adelante. Lo que vemos es, por lo menos lo bueno es que vemos que había Klim, Random Forest y a la Media, todo está en rojo, o sea, bajo este esquema que les estoy mostrando fracasa. Fra Entonces, esto por lo menos ya nos va diciendo a quién no le va muy bien. Y eh, de, los, de lo que tal vez podríamos decir buenos, entre comillas, es, están Maxent, GAN, BRT, que es el Boost Repression Trees y GARPA. Pero ojo, digo entre comillas, porque vemos que de todas formas, por lo menos en alguna especie, en alguna dirección, fallaron. Y eso es sumamente importante, porque esto es lo que nos está diciendo, es lo que nos decía también eh, en la charla, ya no recuerdo si fue Jorge O'Town en la charla de No Silver Bullet, en que no existe un mejor algoritmo es que siempre los algoritmos van a, O sea, no hay un mejor algoritmo para solucionar todos los problemas. Y esto nos reafirma esta, esto que ellos, ellos nos estaban presentando. Bueno, como resultado, lo que encontramos fue que eh, Random Forest es de los algoritmos que cae dentro del grupito de los malos, de lo que no es muy recomendable usar cuando quieres hacer evaluaciones de nicho en, bajo diferentes escenarios de cambio climático, o en tiempo, perdón. Y que Maxine y GAM bueno, y también GARP eh, son relativamente más estables, o sea, caerían dentro de este grupito de los buenos algoritmos para hacer transferencias de nicho. Eh, como mensaje principal, yo lo que les quiero dejar es que se recomienda siempre utilizar más de un algoritmo, principalmente si estamos en esto de evaluar el efecto del cambio climático de las especies. Por favor, utilicen más de un solo algoritmo. Y bueno, eh, en la siguiente diapositiva lo que quería era presentarles como de forma muy general los pasos que vieron en esta presentación, que fue hacer una búsqueda y depuración. El paso uno es la búsqueda y depuración de los registros de presencia de aves. Aquí destacando que estamos usando información... De, de muy alta calidad, o sea de muy alta curaduría, por esto que les contaba del trabajo que tiene la colección científica de aves de la Facultad de Ciencias. Y también el paso uno involucra el, el, toda la parte de procesamiento de la información ambiental, eh, que en este caso fue pues, recortar para las áreas en las que se iban a calibrar, definir cuáles variables íbamos a usar, hacer nuestro análisis de correlación para identificar cuáles estuvieran no correlacionadas, en fin, como siguiente paso pues fue la calibración de nuestro modelo utilizando diferentes algoritmos y, y dentro de la calibración, en este caso no hicimos parametrizaciones, pero es algo que les recomendaría a ustedes que hicieran cuando hagan las evaluaciones, o sea que además de usar diferentes algoritmos, esos mismos algoritmos exploren internamente cuál sería la mejor parametrización y ya más ahora que existen herramientas que nos permiten hacer esto de forma más fácil, Um, después de hacer la calibración, el paso 3 corresponde pues justo a la evaluación del desempeño y la significancia de mi calibración. Y de que si encuentro buenos, eh, buenas tengo buenos desempeños y significancias, puedo hacer la transferencia al espacio geográfico del presente. <coughs> Y esto va muy de la mano de, de este juego de evaluar diferentes parametrizaciones, ¿no? Entonces, aquí se ve muy simple, pero si le vamos añadiendo como diferentes pasitos que hacen que mejoren y que es lo que ustedes han visto a lo largo del curso, creo que este diagrama podría crecer un poco más. Entonces, si tengo una buena un buen desempeño de mi calibración, lo puedo transferir hacia el presente y también luego hacia mi último paso, que es hacer esta proyección ¿no? Esto no debería ser predicción, sino proyección en otro tiempo, y luego comparar si es de mi interés, ver cuánto haya gana, no pierden, o bueno, hacia lo que sea que está orientada su pregunta. <coughs> y, y pues eso es todo. Este diagrama lo tomé de, de, de forma muy general del, del libro de Ecological niches and Geographic Distributions que, Distributions, que muchos de ustedes conocen. Pero como ven, o sea, conforme lo que han visto en todo el curso, creo que puede ir ramificándose y e creciendo, pero en estos pasos son los que yo utilicé para presentarles este ejercicio. Entonces, pues los dejo a que nos vemos el viernes.